Hola, mi nombre es Lore y estoy aquí porque mi hermana se escapó con una chica hace muchos años y aún no la encontramos, la seguimos buscando. Su novio en ese entonces le pegaba, la maltrataba, le daba una vida muy fea y yo creí que eso no pasaba hasta que me pasó a mí. Hoy estoy aquí para dejar ir. Lo que está dentro de este cofre es lo que aún me une a él y hoy quiero dejarte ir. Esa boca que estoy queriendo morder, ya no duermo, ya no duermo, culpa no. de tus ojos y de tus curvas, mujer, estoy enfermo de amor, no sé qué hacer, ese vestido negro que te pones tú, me tiene analizándote de norte a sur, voy por la carretera de tus caderas, toda la noche entera. Cero. Que caiga la lluvia Estoy que me quemó En este aguacero Deja que caiga la lluvia Mi cielo Yo que andaba aburrido Ahora contigo todo es divertido Ya no pregunto ni el reloj, yo que andaba aburrido. Ahora contigo todo es divertido. Ya no pregunto qué día es hoy. No miro ni el reloj. Ese vestido negro que te pones tú me tiene analizándote de norte a sur. Voy por la carretera de tus caderas toda la noche entera. Me mata la manera como para Me desespera. aguacero, Deja que caiga la lluvia en mi cielo, por pura curiosidad, cuando la luz se apagó, yo me acerqué a darte un beso y a ti te gustó, por pura curiosidad, así fue que nos Cero. Yo que andar aburrido Estoy que me quemo en este aguacero